Orgullo de culminando y vamos a preguntar ¿Cuánto sabes de sexo? ¿Quién se irá a llevar estos cinco dólares? Vamos a buscarlo Y nuestra querida Kelly los encontró Vamos a ver quién de nuestros cinco participantes sabe más de sexo Muy bien, primera pregunta, ¿Cuál es el órgano femenino cuya única función es la estimulación sexual? ¡Muy bien! Muy bien. Clitoris. Muy bien. Clitoris. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ya no Muy bien. Muy bien. Muy bien. ya no comodín. Comodín. Ya no le puede preguntar a nadie La ¡Rápido! Casa. ¿Qué significan las siglas LGBT? T, T, T, I. A ver, lesbiana, sí. eh, gays, sí. bisexuales, sí. transsexuales, sí. transgénero. Me sí. No voy a saltar la T, voy a ir a la I, después voy a seguir Listo. la T. La I es intersexuales. Sí. Y la otra T es... C comodín, comodín Comodín, sí. ya, rápido ¿Cuál es la T? ¿Cuál es la T? ¿La T que le falta? Es un tres, transexuales y naciones ¿Y falta una? Travesti. Travestis ¿Travestis? Sí. sí ¿Le metiste tres T? Sí Lesbianas, sí. gays, sí. bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersexuales ¡Muy bien! Las tres T. Son, sí. A ver, L de lesbiana, sí. G de gay, B de bisexual, T de transexual. Ay, ya no me nada. Otra T. Hay otra T. Sí. De. Chuta, no sé. Tienes un comodín, puedes preguntarle a tus amigos. ¿Cuáles otras T? Son tres T. ¿Quién le ayuda? ¿Qué significan las siglas LGBT? Lesbianas, gays, bisexuales, trans transgénero... ...ravestis... ¿Y la I? ¿La I? ¡Intersexual! ¡Intersexual! Intersexual. ¡Sí! Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero... Eh... ¿Cuántos T son? 3 T, te 3D. falta una. Eh... Bueno, pensemos en la I. ¿Qué es la I? Intrasexual. ¿Y la T? Eh, la T. ¿La otra T? ¿Cuál es Pero una T? Va a utilizar el comodín. Transgénero, transexual. ¿La otra T cuál es? ¿Cuál es la otra T? ¿Cuál es? Travesti. ¡Travesti! Sí. ¡Wow! Muy los pompones. Eso. L. L. Lesbianas. B. Bisexuales. Hey. transsexual, Transgénero. De. Trans. y Intersexual. De. De te. falta falta una T, De claro, es una T, Trans bisexual, intersexual. <risa> Repítelos. Intersexual. Sí. La, son tres, ¿este? Claro, son tres, está transexual, eh transgénero sí. y la otra que no vea per. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Viga perdi! y tenemos los cinco. Gracias. ¿Sabes de sexo? Sí. sí, sí, sí. Yeah. Tercera pregunta. ¿No tienes comodín? No. ¿Qué significa qué es un strap on? Ya, yeah, un strap on es eh, como una un calzón que tiene un dildo que se puede utilizar para que una mujer estimule a un hombre o a una mujer por el ano o la vagina. Muy bien. Un strap-on. ¿Qué? Eso no sé. Traduce. Estrap-on. Estrap -on. Sí. Tiene un comodín. ¿Puede preguntarle a alguien? Preguntar? No, no creo que nadie en mi grupo se no? Aquí... vamos no? Vamos. Sea, un intercambio de pareja Última no, palabra. No. Última palabra. Un strap -on? No sé. relacionale con algo o algo. Qué comodines tengo. Preguntarle a alguien. No, es que ellos son bien incultos. Pregúntele a ¿Cómo alguien. ¿Cómo es que era la pregunta? ¿Qué es un estrapon? trapón estrapón. Arriba de, arriba sexo. No. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me hicieron una trampa Mira, perdí Perdí con no, una de trampa sexo. No de sexo sí, sí Listo, tercera pregunta ¿Qué es un strap on o strapo? ¿Qué es una qué? ¿Qué es un strap on o un strapo? Ya no tienes comodín Ay sí, yo me jodí <ríe> No, ya no tienes 10 <risa> no, segundos Mírame, mírame, ¿qué es? Eh, ¿qué Aquí, mírame, mírame, ¿qué es? es un, ¿qué? Es un estrato? Mírame, mírame. Diez segundos, nueve, ocho, orgasmo! seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perdí, diga, perdí, perdí. cuánto sabes de sexo? No sé, el 80%. <risa> Entrégame, por favor. Gracias. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llamaba el nombre neoyorquino donde empezó el movimiento gay a reivindicarse? El nombre neoyorquino donde empezó el movimiento gay a reivindicarse. Del bar. El nombre del bar. El nombre del bar. El nombre del bar. Ya no tienes como Sí, sí. sí. Eh, a ver, ¿puedo pensar 30 segundos? Ya, 30. Ya. Rápido. 27, 26. Tres, 20, ¿Sí, 20 segundos. ¿no es más, más, más 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muestra los 5 dólares por favor, gracias, <risa> bien, <risa> Yo que la... ahora diga aquí en <risa> cámara, perdí, perdí, <risa> y bueno chicos, esta noche terminamos preguntándonos quién sabe más de sexo y les cuento que tengo los 5 dólares, así que nadie se los llevó, seguiremos preguntando quién sabe más de sexo, chao.